¡Súbditos! ¿Cómo están? Ya, no los había visto, pero qué bueno que anda por acá. ¿Saben qué? Iba manejando por las calles de este pinche mundo y dije a mí mismo: Ya llegó septiembre, acabamos de publicar en el otro pinche canal la nueva transformación. Transformaciones, culeros, transformaciones. Las nuevas fases: fase 11 y fase 12, a huevos. Y el escorpión dorado está de pinche festejo Que viva pinche México Que viva el escorpión dorado Y que viva su mamá, su hermana y su vieja Si ustedes no lo han visto, vayan a mi otro pinche canal Ahí está ya publicado La canción se llama Mundial Dorado Y ahí presentamos la fase 11 y 12 Sí, aquí en este segundo Están viendo ustedes La fase 11 mundialista, la de visitante Pero también tengo la ¡Ah! Está, cabrón, la fase 12, la mundialista local, a huevo sí, la verde o la roja, cuál te gusta más, ¿te gusta más verde o roja? roja. Que te la dejen verde o que te la dejen <risa> roja. Las dos son este, peligrosas. Una es falta de circulación y otra es irritación. Pero eso es otra cosa, cabrones. Sí, tenemos dos nuevas fases. La 11 y la 12 mundialista. Sí, la de visitante y la de local. Para que ustedes elijan la que quieran. Para que echen madre ahorita que viene el grito de independencia. O para ahorita que viene el pinche mundial. Y para donde quieran, culeros. Que se la pasen a toda madre, suditos. O sea, así que apliquense. Porque luego se acaban y están chillando de... ¡Ay, cuándo vas a tener... No tener". pero como como lo vieron en el título, no solamente les estoy avisando que hay video en el otro canal con la nueva pinche canción, las nuevas fases, también les aviso que regresa la pinche promoción que hay en existencia en este boleto. acaba de llegar un pinche paquetón de esos que les gusta que les dé y que se los entregue ahí donde se Estados diferentes fases, está la fase 1, si no te sabes la, los números no hay pedo, wey, está la máscara azul, la máscara dorada, tenemos la tricolor también, ¿sabes? tenemos la fase 6 eternity, y tenemos la de antídoto, los pelos rojos, teníamos la de los pelos blancos, la electrodo, güey. Tenemos por ahí todavía la fase 10, que ese sí es una pinche edición especial. Lo que sea, ustedes no importan el lugar donde me estén viendo, en cualquier parte de este pinche planeta, hagan su pedido, digan cuáles y cuántas quieren. Escribiendo a mercancía of escorpión, gmail com y ahí haces todas las preguntas que quieras, y te dan toda la información, cabrón, para que tú tengas la colección completa, O porque si te falta alguna, pues ya te armes con el poder del peluche no de los Sí, el poder del dios del internet estará presente Y no solamente eso Escuchen, cabrón, les dije que es una pinche promo Todo aquel cabrón que compre una máscara Va autografiada por mi pinche puño y letra Sí, todas, todas van a ir autografiadas por el dios del internet Ahí se les vamos a sacar la pinche poderosa, güey Para que sepan que es pinche original, original Hay de diferentes precios, pero no hay pedo Todas incluye firma del dios del internet Y por si fuera poco, y por si fuera poco Porque ya ah, como me chinguen con esta mamá le sacaron No vendo saludos Todas esas pinches plataformas Donde estos pinches famosos De segundo, tercer y cuarto nivel Están vendiendo saludos Yo no hago esas chingaderas Todos los que me escriben ni pedo No hago esas chingaderas Ay que mándale un video a mi vieja porque no sé se... ay, dándale un video a mi güey porque es muy fan tuyo ay, de un video a de cumpleaños a no sé se... ay, mi... todas esas madres no las hago todos los pinches güeyes que me escriben y todas las morras que me escriben todos los pinches y todos los útitos que me escriben no les hago caso porque pues yo no hago esas chingaderas pero como estamos en la promoción compras la máscara la que sea trae el autógrafo todas y además trae video personalizado para quien se la quiera regalar o quien te la estés regalando a ti mismo Todas cabrón Video personalizado de su dios el escorpión dorado Mandándoles ahí este, lo que quieran, una pinche bendición hecha líquido Las pinches mañanitas, este, deseos sensuales, Propuestas indecorosas, propuestas de matrimonio, propuestas de, de divorcio Todo lo que ustedes quieran cabrón Hoy se les hace en la compra de una pinche máscara Les incluye un video personalizado no importa cuál marca, todas Durante, solamente durante el mes de septiembre Les incluye un video personalizado Ahí sí se las voy a dejar ir Te lo mandamos con mucho gusto, güey Ya lo van a tener para presumir Estas pinches redes sociales y en la vida en general Caras de mi miembro pinches suertudotes Así que aplíquense Promoción solamente válida Durante septiembre, así que apúrense Porque se acaba. Caras de mi miembro súbditos del pinche mundo entero A cualquier parte del mundo las mandamos Para que tengan el poder de un Dios ya saben, yo no uso máscara, pero ustedes sí necesitan Para tener esos poderes, entonces Máscara, autógrafo y video personalizado Durante septiembre es la promoción Gracias a su Dios, el escorpión dorado peluche no las Aplíquense, güey, porque luego se acaba de estar chingando Que hey, ya no tienes tal, ya no tienes esta Ya no tienes la, ya no están chillando Se ven mal, chingada madre <música>